Cigarra así, de que tiene, que la madre, ¡Se la que la isla de la que no la la la En el último capítulo sucedieron ¡Oh! muchas cosas importantes. ¡Cuidado! ¿Lo ves, Yamato? Ahora solo somos tú y yo. ¡Muéstrame! ¡Muéstrame tu poder! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta vez no puedo mirar! En búsqueda de la grandeza. Bien, ese es el espíritu llamado, puedo sentir tu ira Por supuesto tendrás que hacerlo mucho mejor si quieres que esta vida batalla sea interesante No puedo creerlo, ¿cómo le hiciste eso a mis amigos? <risa> Fácil, vamos, es que no lo ves, solamente los fuertes como tú y yo importan en este mundo ¡Ah! ¡Ah! Te mostraré cuán fuerte puedo ser, explosión de poder Cobalt Esperaba más. Te entrené para cosas mejores. ¡Ah! ¡Te haré pagar por lo que has hecho! ¿Crees que puedes? Aún no impresionas. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Nada de lo que intento tiene efecto! ¡Debo permanecer calmado y concentrarme en mi técnica! ¡Sé que encontraré una forma de ganar! Pero... ¿Cómo...? Pensé que serías un reto, pero eres un perdedor. ¿Qué es eso? Oigan, ¿qué le sucede a mi cato, Tommy, ¿qué te sucede muchacho? ¿Te encuentras bien? ¿Ah? ¿Qué es este lugar? O -o Oigan, ¿qué está sucediendo, eh? ¿Quién sabe? ¡De pronto aparecimos aquí! Pero ni siquiera sabemos dónde es aquí. Quizás algo nos trajo aquí para ayudarnos. Sí, o tal vez para ¿Ah? rescatarnos. Ah. ¡Chicos! ¡Son ¿Ah? ustedes! <risa> ¿Yamato está aquí? ¡Oh! Ah. Están a salvo! Oh. Ah. ¡Estoy tan contento! Yo estaría contento <risa> si me soltaras. Ese es Yamato, siempre calmado. ¿También estás aquí? ¡Alto con los abrazos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Anju está aquí! Y regresó a la normalidad gracias a Terry. De no haber sido por Terry, Anju todavía estaría bajo el control de Mardaví. ¡Eso es asombroso, chicos! ¡Vamos, denle un abrazo! Oh. ¡Somos una gran familia! ¡Otra vez! ¡Oye, suéltame! ¡Estoy disfrutando el momento! ¡Me alegra tanto verte! ¿Alguien vio una palanca de hierro por aquí que puedo usar para hacer que me suelte? Tenemos que hablar sobre cómo salvé a Anju. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? <coughs> Los mejores vidajugadores finalmente están reunidos ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¿Qué sucede, Tommy? ¿Puedes hablar? Bien, esto puede sorprenderte, pero en realidad no soy Tommy. ¿Entonces quién eres? Soy el mismo ente que te dio las bi-energías. ¿El espíritu de la estatua? No, no lo entiendo, ¿cómo es posible? Permíteme explicarte Hace mucho tiempo yo era más que un simple espíritu Fui hecho prisionero por mi otra mitad Quien ahora es nuestro enemigo, verás Mardaví y yo éramos la misma persona ¿Qué significa eso exactamente? Escucha y lo sabrás Hace mucho tiempo yo era considerado una leyenda viviente del Viraman Jamás había perdido una vida batalla me sentía muy confiado, así que le pedí a los místicos gobernantes del vidamundo un favor. Concederme mi mayor deseo. Por favor, escuchen, oh grandes seres, les pido concederme el don de la vida eterna. Si lo hacen, podré vida batallar por siempre y continuar mi récord invicto. Deseo ser el más grande vida jugador de la historia, incluso más grande de lo que soy ahora. Deben hacerlo, simplemente deben hacerlo porque sé que lo merezco. Y eso fue lo que sucedió, solo que no de la forma que yo pensaba que sería. Me concedieron la vida eterna, pero solo pude existir en forma de espíritu. A veces, cuando los deseos son concedidos, no llegan como uno los espera. A veces te los conceden para enseñarte una lección. Mi lección fue la humildad. Pero solo una parte de mí era vanidosa y obsesionada con la victoria. Así que esa parte fue separada de mi bienergía. Se convirtió en el espíritu conocido como Mar David. <risa> <risa> esa es una gran historia. Espera un segundo. Dijiste que Mar David fue separado de tu bienergía, ¿no es así? ¿Acaso eso significa que él por sí solo no tiene bienergía? Sí, así es. Por eso es que robó esos vida espíritus y por eso las bienergías que les di funcionan también en su contra. ¡Ah, oh, qué bueno que las tenemos! Oh. Marta V era muy difícil de derrotar, pero al menos ahora tenemos algo que puede darnos una ventaja. Esto podría funcionar. Esas bienergías bien pueden vencer a Marta V para siempre. Espero que puedan. Ah. Oh. Ah. Oh. ¡Escuchen, chicos! Llegó el momento, vida jugadores. Ahora deben ir a enfrentar a Mar David. Hagan buen uso de las bienergías que les di. Ahora debo dejarlos. Buena suerte. Ah. Oh. Oh. Oh. Ah, ¿Eres tú, Tommy? <risa> <risa> ¿Ah? ¿Qué le sucede a Cobalt Saber? <risa> ¡Parece ser más poderoso! <risa> <risa> <risa> ¿Ah? oh. No, llegamos hasta aquí. Eso no importa. bien, bien listo para perder. Ese es tu trabajo. ¡No! ¡Ah! Ah. Correcto, tenemos que comenzar a usar las bioenergías de inmediato. Pero no podemos usarlas todas de una vez. Todos trabajaremos juntos, pero iremos uno por uno. Cuenten conmigo. Conmigo también, yo iré primero. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Vía energía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pagarás por esto! Bueno, no lo creo Porque estás acabado Sí, vamos por él No hay forma de que puedas defenderte de nuestro poder combinado Y de nuestro vidaman combinado Por recurso. Vida, Vida fuego. Ah, ah, ah. Ahora es mi turno. Vi energía con explosión de poder. Cobalt detrás. No, no puedo perder. ¡Las bienergías lo debilitan! ¡Está en tus manos, Terry! ¡Acaba con él! Ah, ¡No puedo! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo... Terry usó la bienergía para rescatarme. ¡Es mi culpa! ¿Bien? ¿En serio? ¡Por uh... mi culpa! ¡Estamos acabados! ¡No culpen a Terry! ¡Fui yo quien los metió en todo esto! ¡No! ¿Ah? ¡Fue mi decisión usar la bienergía! ¡Todo! ¡Es mi culpa! ¡Por mi causa! ¡Mardaví gobernará el vidamundo! ¡Es correcto! ¿Sabes? Yo habría hecho lo mismo que tú hiciste. No te preocupes, Terry. Derrotar a Mardaví es importante, pero también lo son tus amigos. Encontraremos un modo de ganar. Gracias, Yamato. No puede existir solo una manera de vencer a Mardaví. Tiene que haber otra solución. Uh, quizás, pero ¿cuál? ¡Cuidado! Quiero batallar contra Yamato y solo contra él. ¡Ustedes váyanse ahora! ¡Mino! Somos tú y yo. Y este será tu fin. fue eso? ¿Otro de los trucos de Yamato? ¡No puede ser! ¡Eso debió haberlo destruido! ¡Yamato! ¡Esa voz! ¡Es el espíritu de antes! ¿Puedo crear una nueva vía energía para que la uses contra Mardaví? ¡Esas son buenas noticias! ¡Hagámoslo! ¡Sin la vía energía, Mardaví ganará! ¿Qué sucede aquí? ¿Hm? Necesito ah. que tú crees una nueva vía energía. Esperen, ¿Cobalt Saber puede hablar? No, hermano, es igual que antes. ¿Eh? Cuando ese espíritu habló a través de Tommy en ese extraño lugar, ¿recuerdas? Ah, ahora lo entiendo. Para crear una nueva Vía Energía, quiero que todos trabajen juntos como un equipo. Solo trabajando en equipo podrán derrotar a Mardaví. ¡Lo que necesites que hagamos, lo haremos! Dinos exactamente lo que debemos hacer y nos aseguraremos de que se haga. ¡Y por favor, date prisa! Bien, escuchen con atención. Esto es lo que deben hacer. Primero tendrán que... ¡Villaman! Olviden la nueva Vía Energía. Los derrotaré antes de que puedan crearla. ¡Rápido, preparado, listo! ¡Vida fuego! Bien, eso lo mantendrá ocupado. Ahora, para crear la Vía Energía, tienen que invocar sus Vida Espíritus y sus recuerdos. Esto no se trata de su oponente, ni de cómo derrotarlo. En cambio, piensen en los buenos tiempos que han pasado como Vida Jugadores y lo que los ha unido. Eso es lo que necesitan para vencer a Marda Yamato siempre estaba allí, enseñándome lo que significa ser un verdadero vida jugador. A lo largo de mi entrenamiento de Vida Man, Yamato siempre me estaba jugando bromas. ¡Si ¿Sí crees que eso es gracioso, estás muy equivocado! Aunque sus bromas eran tontas y fastidiosas, hizo las cosas más interesantes y divertidas. ¿Sí Sin Yamato no sería la persona que soy hoy, eso es seguro. Eso Lo que creer. más no. recuerdo es a Yamato dándome el ejemplo ¿Por qué Siempre obligándome a ser una mejor persona creer. por qué? ¡Yamato nos unió! Funcionará. ¡Nunca me han vencido! Adivina que las cosas están cambiando y no para tu bien. Juntos tenemos el poder para crear una nueva vía energía que te hará caer para siempre. Ha llegado el momento para un nuevo vida jugador legendario. Uno que englobe no solo destreza, sino también honestidad, compasión y valentía. Ese es el tipo de vida jugador que el mundo necesita ahora. Y nadie es un mejor ejemplo que Yamato Delgado. No solo es un ganador, él inspira a las personas a ser mejores y a divertirse. Como resultado, a través del poder del trabajo en equipo, sus leales amigos pueden superar cualquier cosa. ¡Te equivocas! ¡No! Gracias por respaldarme. Ahora, llama tú. Correcto, entendido. Mardaví, has llegado al final de la línea. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Pida fuego! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! Sucedió. Miren eso, chicos. Allá arriba lo ven. Mm. Oh, creo que sé qué está sucediendo. Yamato y los demás ganaron. Sí ah. lo hicieron. O no estaríamos oh. despiertos. Lo lograron. Esa luz es algo realmente bueno o realmente malo. Esperemos que finalmente sea algo bueno para variar. Lo es. Es demasiado hermosa para no ser algo maravilloso. Sí. Parece que las cosas finalmente están cambiando en el vida mundo. Sí, era hora de que tuviéramos oh. un cambio. Todo oh, estará bien, lo sabía grandioso, grandioso. ¡Sí! Observen bien. Es la señal de que todo está mejorando. ¿A dónde va esa luz? Eso no importa. ¿Dónde estamos? Parece que estuviéramos en el espacio exterior. ¿Ese es nuestro planeta allá abajo? No lo sé, nunca había visto nuestro planeta desde aquí Sí, lo sé, es tan extraño Cielos, yo siempre pensé que el vidamundo era plano No seas tonto, hermano Sí, todo el mundo sabe que el mundo es redondo ¡Esperen! ¡Acabo de darme cuenta! ¡Parece una vidabomba gigante! ¿Eso tendrá algún significado oculto? ¡Oh! ¡El espíritu se ha ido! ¡Oh! Aquí estoy ¿Ah? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Oh! ¿Qué, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Soy Mardaví completo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Digo que me hicieron un todo de nuevo. Estaba dividido en mitades buenas y malas, pero ahora soy solo uno. Sin la ayuda de ustedes, nunca habría vuelto a estar completo. Así que les doy mis más sentidas gracias. Me alegra haber ayudado mientras no seas malvado. Por supuesto. La razón por la que me volví malvado era porque quería ser una leyenda viviente que jamás había perdido una vida batalla. Simplemente era arrogante y egoísta, pero observarlos a ustedes me enseñó que hay cosas más importantes que ganar. Como la amistad, la compasión, la lealtad y el compañerismo. ¡Es cierto! Tienes que divertirte si ganas, pero también si pierdes. Claro que igual debes esforzarte lo más que puedas, pero lo mejor es disfrutar del juego. Yamato, has recorrido un largo camino y has aprendido mucho en tu viaje. ¡Muchas gracias, pero mis amigos me ayudaron! Eso es verdad, como sea. Debo irme. Muchas gracias a todos. Oh, ese fue un gran espectáculo de luces. ¿Lo viste, Kane? Significa que todo estará bien. ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. Parecen bolas de luz. Mm. Un segundo. ¿Qué está sucediendo? Uh, no, no lo sé. Kane, ha cambiado algo. Yamato Agradezcámosle, le debemos esto Esto es cada vez más hermoso Es como si nevara luces oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Yamato Y mi hermano, todos regresarán ahora Busquemoslos <risa> Suena grandioso ¿Qué son esas? Oh. Oh. Nuestros amigos regresan Vayamos a encontrarlos Toma, finalmente terminé. Oye, Hawks. ¿Oh? Conozco esa voz. Te dije que regresaríamos, cierto? Mantuviste tu promesa. Oh. Oh. No vaya, estás bien. Estoy feliz de que estén aquí. Nosotros también. Cielos, realmente lo lograron. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Qué forma de derrotar al mal, ¡Lo lograste, Yamato! ¡Sí, así es se hace! ¡Increíble! ¡Mírenlos a todos! Deben de haber venido a agradecerte por lo que hiciste. ¿Quién es el héroe, Harold? ¡Yamato y sus amigos salvaron a todo el vida mundo. ¿Qué crees que seguirá ahora para ellos? No estoy seguro, pero espero que sea una emocionante vida-batalla. Sí, eso creo yo. Increíble. Me gustaría verla. Ellos no decepcionan en lo que se refiere a vida batallas. Todas estas personas hmm. vinieron a vernos. Jamás esperé ver a tantas personas. Deberíamos agradecerles por venir y no creo que haya mejor forma de hacerlo que ofrecerles una gran vida batalla. ¿Qué dicen, chicos? ¡Vamos! Esa es una super idea. Sí. <risa> ¡Cálmate, Chucky! Yamato y sus amigos van a vida a batallar! ¡Listo! ¡Vida fuego! ¡Vida fuego! ¡Vida Fuego! ¡Vida Fuego, hermano! ¡Vida Fuego! ¡Oigan, chicos! ¡Adivinen qué! ¡Yo también voy a necesitar un oponente! ¡Quién quiere enfrentarse a Bull! Escuchen esas voces felices. Está sucediendo. La paz finalmente regresa al vida mundo. Las preocupaciones se han ido. No puedo resistirme. También quiero ir a vida a batallar. ¿Qué dices esa chica es tan entusiasta. Como todo, buen vida, jugador. ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! <risa> <risa> <risa> ¡Buen tiro, Yamato! Y así, el viaje de Yamato y sus amigos por fin terminó. Pero conociendo a estos chicos, seguro encontrarán otra aventura muy pronto. Y probablemente será divertida. Así que hasta la próxima aventura. Gracias por haber visto esta. ¡Adiós! Nos vemos